Son imágenes del desahucio que ha tenido lugar esta mañana en Basauri. Una mujer ha sido desahuciada por impago de alquiler. Se han vivido momentos de tensión entre quienes querían evitarlo y la arzanza, pero no ha habido incidentes. El ayuntamiento ha asegurado que continuará ayudando a esta mujer tal y como ha venido haciéndolo hasta el momento. No, pero no, pues. ni culpable! culpable! ¡Por Andor sí! ¡Por sí! sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Porque no Bien, me esto. ha escuchado. Bien, me ha dicho que se sí iba, sí. que se sí iba otra vez para pedir un piso que me fuera, que sí, sí. no me atendía. Eh, sí, él es culpable. le dio sí. palmaditas en la espalda diciendo, tranquila, ya veremos a ver cómo se soluciona. Eh, pedí citas después, he pedido mil citas y nada. 400.000 euros que... tiene no, para dar para RGI, lo no la ha dado. 60.000 euros solamente se ha gastado este año. Lo único tiene 350.000 euros en su, en su para bolsillo estar. para dar esto. Muy los ¡Qué ser policía! Queremos hacer algo para que acaben algo productivo. En este momento no tenemos respuesta todavía de los servicios sociales, de qué movimiento, de qué movimiento van a hacer. Entonces, eh, si van a hacer algún movimiento o nada, entonces, bueno, la, la propuesta que os hacemos para, para coger un espacio más tranquilo para hablar, es que eh, disolvamos esta concentración directamente y hacer la propuesta de que eh, nos juntemos en, en la entrada del ayuntamiento y en los bancos que hay, en eh, todo el mundo interesado a hacer una asamblea y decidir qué hacemos ahí. Trasladar esta, o sea, decir esta movilización que estaba convocada aquí, la damos por finalizada y trasladamos un llamamiento a que vaya todo el mundo a la asamblea que vamos a celebrar, ahora seguido en, en la puerta del ayuntamiento. ¿Vale? Ah, yeah. Vamos, vamos, vamos. a la ayuntas.